2002 versión Emoji presenta. Estoy muy aburrido hasta que mi papá y mamá se fue al centro comercial. Ajá. Se me ocurrió una idea. Vamos a experimentar pantalla azul en la computadora de Luis. Jajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Voy a prender la laptop y está iniciando. Después de 10 segundos, se inició. Lo que tenemos que hacer es ir al blog de notas y escribir en el teclado. Sol dos puntos blue screen of the so error code lo guardé, si el nombre lo puse como navegador navegadorgratis.opsod, lo abrí, y como pueden ver, la pantalla azul ha activado. ¡Ay no! ¿Qué le pasa a tu computadora? ¡No! ¿Por qué aparece la pantalla azul el texto blanco y código de errores? Ni que estás castigado castigado por 80 días por experimentar un error de pantalla azul.